Ya son las 11 de la mañana con tres minutos y como todos los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato entra a, a su fase de sesión pública vía internet con los miembros del Observatorio Ciudadano y nuestros invitados. El día de hoy tenemos como invitado a José Roberto, perdón, a Roberto Saucedo Pimentel, él es abogado, y que nos este, a, va a hacer el favor de darnos eh, la, los parámetros eh, legales, jurídicos, para el uso de armas, ya desde armas de juego hasta las de veras. Es decir, ¿qué dice la legislación? Y, y, y, y lo puede usar una arma eh, de juguete o no, los funcionarios, solo por ser funcionarios, o tiene que ver eh, la aportación de armas con las funciones que tiene asignados por la ley. Pues le doy la bienvenida a Roberto Saucedo Pimentel y este, le doy la palabra. Muchas gracias, eh, Roberto, por eh, auxiliarnos en esta tarea. Gracias. Sí, no se oye. En el, en el otro, en el otro, necesitas abrir tu micrófono Es que tienes dos sesiones abiertas y en, en la que está, en una parece que tuvieras abierto el micrófono, pero otra, otra no. La que lo tienes a la altura de tus ojos a tu derecha, sí abre el micrófono y, y a lo mejor con ese te podemos escuchar bien. Porque en el otro no, no, no se escucha nada. ¿Cómo ves? No, no, no, te escuchamos. No, no, no te escuchamos. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas. Uno es el de las armas, de juguete y las eh, de veras, y la otra es eh, un, un accidente que ocurrió en Guanajuato, que ya era un accidente previsible, porque parece que había un árbol que estaba mal, y que no lo atendían, que no debían de atender. Y para eso nos va a hablar eh, en, lo, en lo que resuelve el problema de audio, Roberto. Eh, Marlena Castro, por favor. Eh, Marlena buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, observadores. Buenos días. Gente. Fíjate que... Eh, este tema de, no sé qué nos avise Roberto, si ya este tema ya tiene desde el 2019, donde los colonos de ese callejón ya metieron, dijeron que era peligroso, se les dio caso omiso, todavía hace cuatro días fueron a buscar, antes de que sucediera el incidente, fueron a buscar al presidente municipal y pues al parecer no lo recibe, lo reciben en la Secretaría del Ayuntamiento, y pues obviamente lo, la condicionante lo grave y vamos y voy a tratar de buscar esta semana al representante del callejón para que venga a hablar él porque realmente es muy grave o sea ya era algo que en lugar de que, la, de, que el presidente se esté distrayendo en temas que no le competen yo creo que aquí es un tema de la administración donde se deben de enfocar en los problemas reales y no estar preocupándose en, en otras cosas que, que, que realmente son las que impactan a la ciudadanía. Creo que aquí el tema de, de este callejón es, es grave por, por primer lugar, porque desde el 2019 ya estaba, este, todavía eh, dijeron que el árbol se va a caer, el árbol se va a caer, lo grave es que ya están colapsando algunas este, propiedades, eh, les pidieron ellos que dicen que no, el municipio dice que no. Entonces, pues bueno... A mí me gustaría retomarlo después, buscar al representante legal del, del ayuntamiento y ver todo el, el, el bueno, tema de las omisiones y el que. Y lo grave también es que se les, eh, se les trató de incitar a que firmaran un documento donde deslindaran al ayuntamiento de las obligaciones que ellos tenían. Pero bueno, a mí me interesa más. Eh, darle la palabra a Roberto, este que tiene no tiene nuestro tiempo y que realmente le agradezco no, no, mucho es que correcto. esté aquí. Gracias Roberto. Ahorita lo vemos y al final. Gracias, muchas gracias. Para confirmar que ahora sí se escuche Sí. sí ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. La verdad es un, es un honor estar en, este, en esta transmisión. Yo creo que tenemos que abordar el tema del, del alcalde desde dos aristas, ¿no? Uno. La, en una hipótesis, son donde la, el, ar, la, el arma que traía el cinto, que traía consigo, o sea un arma real, y la otra arista, que el arma sea de juguete. ¿sí? Que son las dos posibilidades legales que, a las que nos enfrentamos. Eh, bueno, de, si, si la, el, arma, el arma que trae el señor fuera de juguete, tal y como salió a decirlo, pues hay una norma oficial mexicana desde el año 2003, desde el 20 de octubre del año 2003, que es la norma oficial eh, 161 SCFFI 2003. Si recordamos, hace tiempo eh, en las jugueterías observábamos réplicas de, de armas de fuego reales y hubo muchos casos en donde fueron detenidos presuntos delincuentes cometiendo atracos con armas de juguete. Entonces... Esto fue una, una problemática que originó precisamente a través de la Secretaría de Economía regular eh, cómo se deben de fabricar juguetes, juguetes, réplicas de armas de fuego. Entonces, al crearse esta norma, eh, lo que se le dio precisamente fue una serie de parámetros a la industria del juguete para quienes fabriquen o importen y vendan ese tipo de, de, de artículos. Y claramente se establece, se establece que está prohibido. ¿Y qué una... pero, pero, pero. ¿Se escucha? Ok. Se establece, en, en, hay un apéndice normativo que es el apéndice A, y ahí viene una lista muy, muy detallada de, de lo que está expresamente prohibido replicar, que son fusiles como por ejemplo la AK-47, la R-15, está prohibido así expresamente también las carabinas, las ametralladoras H&K, la, por ejemplo, también la, la mini-UCI, escopetas en todas sus marcas y calibres también están prohibidas. La pistola Pietro Beretta, esto llama mucho la atención porque, de acuerdo a algunos eh, expertos en, en armas, pareciera que lo que traía consigo el señor era precisamente un modelo de esta naturaleza, un Pietro Beretta. Entonces, eh, tampoco puede ser una pistola de agua. Porque también la misma norma oficial mexicana establece que, bueno, para empezar, las pistolas de agua no deben de tener colores como una pistola real, negro, eh, gris, por mencionar los más normales, los más comunes, y el depósito de agua debe estar separado. Entonces, lo que vimos no era una pistola de agua. Lo que vimos pudiera ser una réplica de un arma real, por lo cual también está prohibido porque el señor es autoridad y sabe que no debe portarlo. Dándole el beneficio de la duda de que efectivamente haya traído un juguete. Bueno, pues este juguete definitivamente no está dentro de la norma. Ahora vámonos a la otra hipótesis. La hipótesis que, que muchos consideramos que es la real. Que el señor sí traía un arma de fuego real. Bueno, los cuerpos de policía municipales... Eh, obtienen de, de, la Sedena una licencia colectiva, esa licencia colectiva les permite a los que son elementos policíacos, portar un arma de fuego para sus funciones, pero esas licencias colectivas se otorgan precisamente a los cuerpos de seguridad, el alcalde, con todo y que es el titular del ejecutivo municipal, él no entra dentro de esta licencia, el propio secretario de seguridad mencionó que no había ningún arma asignada un arma oficial asignada al alcalde. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues lo que él traía, pues, traía al parecer un, un, una escuadra, ¿eh? lo que conocemos en el argot los ciudadanos como como una pistola escuadra. Eh, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que esta ya es muy antigua, esta data desde 1972, de la época de Luis Echeverría. Bueno, pues desde entonces, aquí claramente se establece. Que los ciudadanos podemos poseer en nuestro domicilio ciertas armas de fuego. Portar es otra, otra posibilidad legal. Está muy restringida esta posibilidad. Es decir, cualquiera de nosotros puede tener para la protección de su hogar un arma de fuego, pero dentro del domicilio. No podemos andar con esa arma fuera del domicilio porque eso ya implicaría portar un arma. Y ahora también la propia ley nos dice qué calibres son los que podemos tener los ciudadanos dentro de nuestro domicilio. En el artículo 9 se dice claramente que la, la, las armas permitidas para el, ciudadano, para el ciudadano común son pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior a los 9 milímetros. Y quedan exceptuadas el calibre 38 super y el 38 comando. También está exceptuado el calibre 9 milímetros en las Mauser, Luger, Parabellum y Comando. También podemos poseer revólver en calibre no superior al 38 especial, exceptuando el, el calibre 357. Para el caso de ejidatarios comuneros y jornaleros de campo, fuera de la mancha urbana, ellos pueden poseer y portar con una sola manifestación ante la Serena y acreditando que son ejidatarios comuneros o jornaleros, un arma de las ya mencionadas o un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre, exceptuando los de longitud mayor a 635 milímetros y los de calibre superior a 12. También quienes pueden portar arma, este, que no son parte de los cuerpos de seguridad pública, pues aquellos deportistas que se dedican al tiro o cacería. Entonces, si observamos, eh, el señor traía en portación un arma un arma que parece muy real y un arma que, des, que, que bueno, suponiendo que fuera real pues es un arma prohibida ¿Sí? el análisis que han hecho algunos algunos este, expertos y que por ejemplo da de, da cuenta de ello eh, una nota muy muy detallada de, de Carmen Pisano en PopLab eh, ella se dedicó a preguntar precisamente a algunos algunos expertos en armas y lo que coinciden es que esta arma que él traía es una 9 milímetros marca Pietro Beretta. Eso es lo que identifican los expertos. Y este tipo de armas está prohibido para los ciudadanos en su domicilio y con mayor razón está prohibido portarlas. Entonces, bueno, esas son las dos hipótesis por donde lo veamos en el ámbito legal. En las dos opciones, si fuera real o fuera de juguete, el señor está fuera de la legalidad. Cierro este primer comentario. Sí, Roberto, no sé si lo viste, que salió en el Facebook él, en el balcón de la presidencia municipal, ostentando el arma, ostentando que era de agua el en entonces de Javier y dijo, y voy a usar de la para acabar con los balandos, la gente de Guanajuato debe sentirse segura. Eso se me hizo realmente fuera de contexto la irresponsabilidad con la que actúa este deal. Yo creo que le debe llamar la atención, ya que no le hace caso al gobernador Diego, por lo menos a maripa o este, Cabeza de Vaca, o a alguien le debe llamar la atención por lo que toca de comentar y por la ostentación que hizo hace un par de días en el balcón y en el salón de Cabildo. Esa es mi opinión. Te felicito, Roberto, por la aplicación. Sí, yo, te, yo quería nada más eh, abundar sobre lo que dijiste al principio de tu intervención, que también esta arma esta, la vereta, la que se supone que es esa está prohibido también replicarla no solamente portarla o tenerla en su domicilio sino replicarla, está prohibido o sea que aun cuando fuese una réplica estaría violando las disposiciones que permiten eh, eh, las armas ¿no? ¿Sí Roberto? Es correcto, sí, en cualquiera de las dos fuera juguete o fuera final, el señor está en la ilegalidad ah. Aquí yo tengo una hipótesis, creo, desde el punto de vista que lo que traía el señor era un arma real. Cuando se hace eh, un poco el escándalo mediático de, y empiezan a cuestionar a la autoridad, eh, si el señor alcalde acepta que traía un arma real, si manifiesta que traía un arma real, las consecuencias legales pudieron haber generado incluso una carpeta penal porque hay un delito específico en la Ley General de Armas de Fuego. Entonces, eh, creo que pues, se asesoró y le dijeron, ¿sabes qué? Más vale que hagas el ridículo diciendo que es una pistola de juguete porque ahí no vas a tener una cuestión penal a que reconozcas la realidad, que traías un arma de fuego para la cual no tienes permiso. Entonces, creo que eso es lo que valoró el alcalde y por eso prefirió nuevamente mm. salir a a decir una tontería y, y a, pues, realmente a tratar de justificarse diciendo, es un juguete. Bueno, pues ahí ya no hay una responsabilidad penal. Pero lo que sí hay, creo yo, es un reproche social, ¿no? Porque no podemos tener servidores públicos. Él, por ejemplo, pues, encabeza el ayuntamiento. Aquí para los, los capitalinos es muy importante la, la actuación que, que el alcalde tiene. Y por lo que estamos viendo es que es un alcalde que agarra sus, bueno, que ejerce sus funciones como un juego. O sea, ¿quién va a salir a la calle con una pistola de juguete a cuidar la seguridad de los ciudadanos? Pues un niño o un payaso. Creo que eso es lo que estamos viendo. Sí. Este, Malena, por favor. Y luego Carlos. A ver, Roberto, yo tengo dos preguntas. ¿Tú qué opinas que al final el alcalde dice que ahora que tenga su pistola de veras o sea, reta a los delincuentes diciéndole que ahora sí les va a dar si ahora que tenga su pistola de, de de veras, o sea, ¿qué opinas de eso? ¿y qué opinas que el día más peligroso que hubo que fue el martes negro, que ahora ya le pusieron martes negro aquí, salga un alcalde que no tiene capacitación militar, es que ya no era de prevención ese evento era de respuesta, era de ya de, o sea, imagínate era lo que pasaba, o sea, o cuidan al alcalde o cuidan al ciudadano, porque el alcalde nada más iba, imagínate, en, en un momento que se haya dado algún evento de respuesta, saca el alcalde su pistola de juguete, le, le atacan y lo matan, por, por de verdad, o sea, ¿qué pasa ¿Qué opinas de esa situación? Porque ahora era de respuesta, no era de prevención. Estaban en el, en el mero hoyo del volcán. Es como si te metes a la guerra con tu pistola de juguete a jugar y entonces llegan y ahí te matan. Y entonces llega un momento que o cuidan al alcalde, que anden todos los operativos nada más para tomarse fotos. Yo creo que ahí deberíamos de hacer una reflexión o de reflexión el alcalde. Porque por estarlo cuidando a él, no cuidan a la ciudadanía y ponen en peligro hasta los mismos policías, ¿no? Claro, mira, en el primer, en el primer tema que, que comentas, Nena, eh, el crimen organizado ha mostrado tener una capacidad de fuego muy superior a los cuerpos policíacos. Yo creo que se están igualando incluso en capacidad de fuego sí. al propio ejército. Entonces, lo que sí es un hecho es, con esta gente no se juega. Sí, no se juega, y, y es muy riesgoso este, salir a retarlos así como si fuera una pelea de barrio, ¿No? Una pelea de de, de niños. Eh, ya lo vimos, han cruzado una línea que, que pues, no creíamos que lo fueran a matar a, a al matar al asesinar al hijo del alcalde de Celaya. ¿Sí? es muy cercano pues a alguien que ejerce un poder similar a a Navarro. Entonces, pues yo no sé si el señor realmente esté consciente del peligro en que se está poniendo él y está colocando también a su propia familia al retarlos. Es obvio que estos señores, le digo, de lo que hemos visto en las noticias no se andan con juegos. Entonces, eh, bueno, esa sería la primer, la primera opinión, ¿no? De que no está tomando su función con seriedad. Es muy irresponsable retar, retar de esta forma a a estas personas se dedican a actividades ilegales. Y segundo, salió con su pañoleta, ahí dijo que le habían quitado, creo que unas muelas del juicio o algo así, y por eso trae una pañoleta. Yo no Pero no que fue, que los ojos. El atuendo que traía sí parecía como si anduviera en campaña, ¿sí? parecía como una especie de paramilitar. Bueno, pues en realidad... Eh, en este tipo de operativos que bien mencionan, nena, son reactivos, ya no son preventivos, son reactivos, estamos viviendo un ataque. Pues quienes tienen que hacer frente son los, los, las gentes que están capacitadas para enfrentar esto. Entonces, ¿de qué sirve traer un alcalde al frente de policía si el alcalde no está capacitado? Hay que dejar a los expertos que hagan su trabajo. Eh, fue un simple protagonismo, un protagonismo que creo que no abonó ni a la tranquilidad de la población ni a la operatividad de los cuerpos policiacos. Entonces, pues bueno, el problema es que nos estamos acostumbrando aquí en Guanajuato Capital a ver este tipo de pifias del alcalde y desgraciadamente muchos, muchos ciudadanos se la siguen festejando en redes. ¿Hay quien todavía festeja este tipo de, de payasadas? Cierro mi comentario. Adelante Carlos, por favor. Sí, gracias Memo. Bueno, tiene razón lo que está diciendo Roberto, eh, yo sí mm, propondría eh, dejar a un lado toda esta historia de, de las pistolas de juguete y que si eran de agua, etcétera, la verdad es que traía una 9 milímetros, una escuadra 9 milímetros, no nos hagamos tontos, y el, que, y, y el que él diga que traía una pistola de agua, bueno, pues, yo no sé quién le pueda creer ese cuento, para empezar, si hubiera fiscales que de, re, de de verdad, porque este delito se persigue de oficio y es un uh -huh. es un delito federal, entonces un buen fiscal debería de iniciar un procedimiento ya sí, y en y en todo caso y en todo caso, pues que él pruebe que no era una pistolita de agua, pero ahí está el asunto debería de ser este debería de ser eh, investigado. Eh, por, por la autoridad este, fiscal, eh, eh, perdón, por la, la, la autoridad dedicada a estos temas penales, federales. Bueno, el otro, el otro asunto que llama, la que llama la atención es el que haya salido tan tranquilamente disfrazado, no de policía, sino de, sino de comando, a, a defender a los ciudadanos. Iba realmente bastante quitado de la pena, no creo que una gente que fuera a entrarle a un a, con la posibilidad seria de entrarle a un enfrentamiento fuera así tan tranquilo como él iba. Y eso llama la atención. Probablemente tenga alguna forma de saber que a él no le va a pasar nada, porque pues yo lo vi muy tranquilo. Entonces, pues saquemos conclusiones de qué es lo que está pasando en Guanajuato porque sí traía la pistola pues, para, para lucirse, traía todo para lucirse eh, como si él fuera al frente de las fuerzas públicas y lo que acabó haciendo fue espantando más a la gente. Ya vimos luego cómo eh, estudiantes y, y turistas y todos acabaron corriendo en el centro de Guanajuato para, para dejar ahí esas calles porque era donde temían que pudiera pasar algo, ¿no? Entonces, fue una reacción que debe de haber sorprendido a los primeros que debe de haber sorprendido, pues son las autoridades estatales. Claro, no dice nada, porque goza de una protección que todavía los muchos guanajuatenses no entendemos. Pero, pero cualquier persona, habría que preguntarle a Sofía Huet, que no ha que, que, que se negó a, a comentar sobre el asunto, pero ella sabe muy bien a lo que se estaban enfrentando, o sea, la payasada que se estaban enfrentando y, y los riesgos que se estaban corriendo, especialmente con las, con, con las personas, no con él. Pues él estaba rodeado de, de policías, este, seguramente primero caerían los policías en todo caso antes que él. Fue realmente una temeridad y una tontería. La otra cuestión que hay que recordar es que a él le gusta videograbarse porque lo, él cree que gobernar es salir en las redes. Y ya vimos cómo en otra ocasión se videograbó cometiendo un delito que fue precisamente el ataque a las vías generales de telecomunicaciones. Ahí también él se videograbó y a ver, córtenle y le cortó tranquilamente el internet durante la pandemia, en el momento más serio de la pandemia, a 17 mil guanajuatenses que estaban suscritos a la empresa Megacable. Eh, está presentada una denuncia y, y por cierto no sabemos en qué haya acabado esa denuncia y si, y si la autoridad eh, fiscal, eh, si el, la Fiscalía General de la República hizo algo, que sería este el caso también, es la segunda vez que se videograba cometiendo un delito. Entonces es, es, es, es, es pasmoso lo que sucede con este personaje. Es de, de, de, de una temeridad y de, de una tontez verdaderamente inaudita. Y es quien nos está gobernando en Guanajuato. Guanajuato no se merece un gobernante de esta calaña. Eh, y luego todavía sale eh, en una regresión infantil el día que dice el Piri que salió ahí en la presidencia municipal a decir, no, si sí, yo lo que traía era una pistolita de agua, tratando de burlarse de, de todo lo pasado y tratando de hacer esto como un chiste, porque él sabe muy bien que había cometido un delito y se lo dijo el propio inspector de policía había que verle la cara al, al director de la de, de seguridad, perdón, de, de, de, del municipio, Augalde, estaba verdaderamente pasmado y más cuando se empezó a salir todos los comentarios en las redes, etcétera. Y, y, y, y bueno, eso fue, lo, eso fue lo que sucedió. Eh, sa, sabe que cometió un delito y entonces empieza a, a dar declaraciones diciendo no, era una réplica, era una pistolita, etcétera, como si con eso se fuera a librar del asunto. Pues no se debe de librar del asunto, debe de haber una investigación, una investigación a fondo. Porque estamos ante un delito en donde él mismo se videograbó y se cansó de andar enseñando la pistola, aparte del chaleco antibalas y todo lo demás, ¿no? Este, también, no sé, eh, utilizando esos uniformes, pues los uniformes de, de, de comando y de policía no se pueden utilizar así nomás, este, Roberto. También hay, hay todo un asunto en derredor de eso. A ver, el señor es presidente municipal, no es policía, no es barrendero, no es chofer, no es electricista. El señor es el alcalde de la ciudad de Guanajuato y preside el ayuntamiento de Guanajuato. Y el ayuntamiento es el que gobierna esta comunidad. Esa es su función, no otra, porque incluso en momentos graves está distrayendo a la policía cuando la policía debería de estar en otras, en otras cosas y no rodeando a su alcalde porque ahí anda manifestándose y, y filmándose en la plaza principal de Guanajuato. Es un, una tontería tras otra y yo sí llamo a la reflexión a todos los guanajuatenses a que no permitamos más esto y sobre todo a las autoridades, la autoridad federal, para que inicie de inmediato una investigación, tanto por el asunto de los uniformes, como por el propio asunto de, de, de, de portar una arma de uso exclusivo del Ejército, que si no me equivoco, Roberto, son tres años de cárcel, ¿no? Una es... acotación, Carlos, se vistió de pedagín, se disfrazó de pedagín, fíjate. Pues sí, pero son tres años, ¿no, Roberto? Sí, enseguida, aquí mira, el artículo 77 de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos establece varias posibilidades. Dice lo siguiente, mmm, serán sancionados con 10 a 100 días multa a quienes posean armas y no hayan hecho manifestación. Quienes posean cartuchos o armas o municiones en lugar no autorizado. Eso digamos que es una sanción administrativa. Pero más adelante viene efectivamente el tema de la sanción penal. Dice, se sancionará con penas de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia. Es decir, eh, ahí viene claramente el catálogo de armas y, y viene, la, viene lo que es la, la escuadra 9 milímetros. Entonces, pues, podría ir de ese mínimo, a ese máximo, en caso de que la autoridad ministerial ejerciera una acción penal. No, más que pues no estamos hablando, pues, de cualquier delito. No, no de un es un delito. Un delito así chiquito, o sea, es más, a ver, a ver, Roberto, por ese delito es por, por donde metían a gran cantidad de los narcos y de todos estos que agarraban, que no les pro, podían probar eso, pues lo que les probaban era la aportación ilegal de armas, y así los metían a la cárcel, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, la, la penalidad sí da margen para, para estar ahí, esto, pudiendo estar detenidos. Cuando bueno, yo he tenido algunos casos no directos, pero sí en la oficina de, de otros colegas. Cuando es una simple aportación que no se utilizó para cometer un delito, simplemente en una revisión te agarran con el arma, pues los jueces tratan de aplicar la pena mínima, tres uh -huh. años. Pero son tres años y te vas a quedar con un antecedente penal. Sí, porque es un, es un delito este, federal. Y y este y, y bueno, el proceso penal te lo te lo avientas. Cuando se comete con, con esta arma de fuego otro delito, generalmente la pena sí es mayor. Aquí, en el caso hipotético que, que el alcalde fuera investigado y sancionado, pues sí, la mínima serían tres años, tres años de, de, de prisión. Entonces, eh, pues sí, lo que necesitamos también, pues es que nuestras autoridades investigaran. Fíjate que en el tema del cableado, del primer delito que se autograbó, he ido en dos ocasiones a checar la, la carpeta de la denuncia que, que, que presentaron ustedes. Sí. Se acumuló algo muy importante. Hay una denuncia presentada por la empresa, por Megacable. Una denuncia penal, también en aquella época. Ellos a pesar de que negociaron y le entregaron las camionetas esas que traen el logotipo de Sheriff, Elif. los Sheriffs. bueno, me imagino que no se quedaron con, muy, muy, muy contentos, no les hizo mucha gracia el corte que le hizo el alcalde, negociaron bajo algún tipo de presión, pero ellos presentaron su denuncia. Entonces la denuncia que se presentó por parte de los integrantes del observatorio se acumuló, se acumuló a esta. Entonces estamos hablando de que son dos denuncias en una sola carpeta. Sí valdría la pena, pues, incluso tratar de buscar a la gente de Meacable para ver si es posible que cuando con ellos, ¿no? Pero lo último que supe fue tras más o menos dos meses, la carpeta seguía viva, seguían integrando, con una lentitud pasmosa, pero sigue vivo el tema, y esas son las, las, las situaciones, y es un asunto acumulado. Bueno, eh, ese es el asunto del pacto de impunidad que hay entre políticos, políticos con con todas las autoridades, desde las contralorías, las auditorías y por supuesto las fiscalías. Eso es lo que vivimos ante esto. Por eso es tan importante que se que se investigue esta situación. A ver, luego nos podría decir que tiene permiso de portación de armas. Si tuviera el permiso, uno de los requisitos a mí me, se, se me dan las cosas estas de tramitología, pues es que haya cubierto su servicio militar, yo no sé si, si cubrió su servicio militar, había que ver si hizo su servicio este señor, este, porque si no, no puede tener tampoco el, el, el, el, el, el permiso. Y sabemos que pues, prácticamente poca gente tiene estos permisos, estos permisos se dan a cuenta gotas, no, no puede tener uno estos, estos permisos para andar portando armas, porque, a ver, es la contraparte del crimen organizado. O sea, si el crimen organizando, organizado anda portando armas, lo que hay que hacer es evitar que haya armas en la sociedad y esta es la regulación que evita precisamente eso, porque si no, el asunto escala. Más de lo que creen, el asunto escala en el sentido de que todo mundo ande, ande tirando balazos, y aparte sin saber manejar armas, sin estar capacitado para situaciones de estrés, como tiene que estar capacitada la policía, que de por sí dudo que tenga esas capacidades. Pero bueno, hay que evitarlo y es un muy mal ejemplo para la ciudadanía. No es el, el, el, el, el buen ejemplo, aun pa, cuando parezca una situación eh, muy machista, muy de machos, pues yo aquí traigo la pistola y la saco y se las enseño, etcétera. A ver, un ciudadano no puede andar frente al crimen organizado echando esas bravatas. Necesitas tener mucha confianza de que no te va a pasar nada para, para aventarte una bravata de este tamaño. Hay que pensar en esto, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo, qué seguridades tiene el alcalde para hacer una cosa de estas. Total, que yo sí coincido totalmente contigo. Es un, es, es un asunto grave, es un delito grave. Y se dio cuenta de inmediato el, el, secret, el director de seguridad. Se, se, se le reflejaba en el rostro de la tontería que se estaba cometiendo en ese momento y aparte videograbando. Bueno, pues ojalá esto tenga castigo. A ver, ¿qué hacen en el ayuntamiento? ¿Será? muy interesante ver en una sesión de ayuntamiento que se trate el asunto y que explique de dónde sacó la pistolita de agua que dice que traía ahí amarrada al cinto, ¿no? Exacto. Pues sí, ojalá nuestros regidores de oposición tomen el asunto y creo que son los indicados para, incluso hasta para denunciar. Ellos lo pueden hacer. Y es un delito oficioso, simplemente se va y se presenta la denuncia y, y la fiscalía se continúa. Claro. Sí. Muy bien. También habría que pensar en otra cosa, que el presidente municipal, eh, hemos visto que en su primer periodo y en este segundo, ha intentado eh, hacerle sentir al personal de la, de la presidencia municipal, pues es que es su amigo y por eso anda con ellos. Yo creo que no está mal que el presidente municipal supervise el trabajo de los de todos los subordinados incluyendo los barrenderos, los electricistas, los policías, los bomberos, etcétera, pero una cosa es supervisar y otra cosa es hacer las funciones de ellos o parecer que hace las funciones de ellos. Eso, eso sí es degradar la, la caridad del presidente municipal, del personaje que es el, el alcalde de la ciudad de Guanajuato. Yo creo que es importante subrayarlo también. No va, no, no solo que viola leyes, sino que eh, lo que logra es que la gente le falte el respeto porque, pues, es un payaso prácticamente. ¿Eh? Sí, P Piri, por favor. Yo aprovecho que está Roberto, ¿qué no se persigue por oficio? Pues él mismo confesó que traía una pistola y luego dijo que era de agua, pero él la presumió tres veces. Pues eso le obliga a la autoridad en este caso a la mandarlo llamar y deshogar esa ostentación de pistola. Pregunto, Roberto. En un mundo ideal, en un país desarrollado, ¿qué eh... ¿Sí? Yo creo que no, no, no habría en este momento ni siquiera esa duda, ¿no? La autoridad hubiera iniciado de oficio. Eh, la Fiscalía General de la República tiene oficinas aquí en Guanajuato Capital. Entonces, si de alguna forma cualquier integrante de esta oficina se entera de esta situación, tendría todas las facultades, hablamos de los agentes del Ministerio Público, todas las facultades para iniciar oficiosamente la carpeta. Pero eso no pasa. En la realidad no pasa. Eh, si aún denunciando no investigan, imaginemos ahora un caso que, que pues nadie se queja oficialmente. Yo estoy seguro que muchos integrantes de esa oficina lo han visto, pero no lo van a hacer. No van a iniciar una investigación hasta que alguien vaya y lo pida. Entonces, pues bueno, desgraciadamente, eh, sí, se tendría que iniciar de oficio, pero la realidad es que nuestras autoridades no lo hacen. No lo hacen. Cierro mi comentario. Gracias. Carla este, eh, Piñón, por favor. Hola, buenos días. Eh, pues sí, a mí se me hace también muy, una falta de respeto muy grande por parte del alcalde andar fanfarroneando y andar con sus payasadas. Ya lo hemos visto como cantinflas una y otra vez, ¿no? De padrecito, de a él y a la esposa, ¿no? Este, recogiendo basura, subiéndose a los camiones ahora de talibán, policía, stripper, no sé qué era ese traje raro y ridículo que traía puesto. Me parece muy delicado por la situación que se está viviendo de violencia y como bien decía la nena y como bien decía Pimentel, la situación de vulnerabilidad en la que nos pone a todos los ciudadanos. Eso es, eso es muy, muy delicado. No es posible que nuestro alcalde, nuestro representante, quiera ponerse tú por tú con personas que, como bien lo dice Pimentel, tienen un poder superior que, que, que, que incluso la seguridad pública misma, ¿no? municipal. Es bien delicada la situación y el riesgo en el que nos pone por su inmadurez y por no saber gobernar. Eso es lo, que, lo único que le queda, hacer payasadas, pero ya estamos cansados de sus payasadas y estamos cansados del riesgo en el que, está expo a, a que nos expone. Y todavía decir, no pasa nada, yo tengo el control, o sea, quién, él y su Iron Man, porque recordemos hace algunos años también, recuerdan cómo nos presentó a Iron Man y que iba a venir a defender a Guanajuato, él en su mundito de caramelo, él creo que sí lo ve así. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros los ciudadanos para, para poder discernir entre estas situaciones o el mensaje que él nos quiere enviar, qué es lo que, qué es lo que quiere enviar de mensaje a los ciudadanos, que somos estúpidos, o, o ¿Cuál es el mensaje? Porque yo no veo ninguna otra respuesta. Se me hace muy ilógico que si ya especialistas dijeron que es, una, que es un arma, pues que no es de juguete, todavía él declare como, ah, se las voy a enseñar a los malvados cuando me los encuentre. O sea, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Y, y nosotros ¿qué, o qué clase de ciudadanos cre, cree que somos para poder... Estar, pues no sé, celebrando sus tonterías, no, creo que es, es, es algo muy ofensivo y sí debemos de hacer algo. Ahora, no sé, en caso de que, este, esta pregunta es para Roberto, eh, en caso de que se le demuestre algo, que se llegue a un juicio, que un fiscal intervenga, ¿puede seguir gobernando a este señor? ¿Puede seguir siendo presidente municipal del municipio? Hay que quitarle. el señor. Bueno, el proceso penal tiene varias etapas. La, con la pura denuncia no, no tendría ningún incompatibilidad con seguir gobernando. La, la integración de la carpeta tampoco. Hasta que llegáramos a la etapa de judicialización, una hipotética etapa de just, judicialización, entonces el ministerio público, perdón, el, el juez es el que empieza a tomar ya determinaciones que empiezan también a restringir la libertad de, de la persona imputada. Entonces, bueno, eh, la pura denuncia no nos va a quitar de encima a este personaje, ¿sí? Y luego, para llegar a la judicialización, que sería en el momento en donde ya se le puede afectar, pues bueno, van a pasar bastantes meses. A ver, les pongo un caso triste también. Recuerdan que se fue en su primer trienio, se fue en una patrulla de la policía municipal a ver un, un partido de León al Estadio León, llegó, llegó, abrió ahí, este, le abrieron espacio y llegó a, a ver un, un juego de fútbol. Con sus amigos. Con sus amigos, así es. Está, Hay periódicos, hay videos, pues se presentó una denuncia, ahí también este, a mí me tocó participar con el entonces presidente del, del Comité de Participación Ciudadana, se presentó en la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado, de eso hace cuatro años. El fiscal anticorrupción no ha concluido la investigación. No es posible. No es posible. Entonces, bueno, jurídicamente sí se pueden hacer muchas cosas. Pero si no hay voluntad, voluntad, este, pues ya, bueno, voluntad política y también voluntad de investigar y de, y de perseguir a los delincuentes, pues esto va a seguir ocurriendo porque no pasa nada con las fiscalías es ahora, increíble sí es increíble ahora bueno eh, yo recuerdo hace unos meses cuando el presidente Andrés Manuel se pronunció en eh, por, porque algunos oficiales de policías prestaron armas hacia unos estudiantes y él decía pues que no era un buen ejemplo no sería bueno también pues desde la Federación que también se emita un pronunciamiento porque finalmente pues es una entidad es una localidad que el presidente también debería de tener eh, a, a, a, a las personas adecuadas pues para que empiecen un proceso y para que se le dé eh, eh, avance, porque como bien lo decía Carlos, no es un buen ejemplo para los ciudadanos, o sea ¿cuál, por eso yo les, les digo, ¿cuál es el mensaje que quiere enviar el presidente municipal con eso? o sea, al rato cualquiera va a traer un arma en la calle y va a poder amenazar sí, claro, y sí. va a poder hacer esas cosas sí, o sea, sí, claro. eso es, realmente es muy delicado lo que está haciendo y el mensaje que está dando Carlos, por favor. Sí, es espléndido el comentario de Carla, o sea, ¿a qué nos está llevando esta conducta irresponsable del alcalde? Bueno, pues, primeramente podríamos hacer un desfile los ciudadanos de Guanajuato con pistolas reales al cinto, y al cabo nosotros decimos que no, son, no es cierto que sean reales, que son este, pistolitas de agua un desfile de pistolitas de agua. Y lo otro, pues, a lo que está invitando es a que la ciudadanía se arme, la ciudadanía traiga, este, sus pistolas, sus rifles, etcétera, y que Guanajuato es una ciudad libre para que la gente ande armada sin necesidad de tener permisos de portación de armas, ni límites de armas, pues así casi, casi como en Estados Unidos, ¿no? Ya aquí en la Comer, podrían estar, y en Chedragui, vendiendo también, este, te, poniendo su sección de armería, porque Guanajuato es una ciudad libre para ello, y basta con decir que traemos pistolitas de agua para que no nos suceda nada. Ese, ese es precisamente el mensaje que se está dando, Di, que nos diga el fiscal federal, el, el, el agente del Ministerio Público Federal aquí en Guanajuato, si eso es lo que quieren, porque al no iniciar una investigación directamente ellos, pues esa lo que, es, ese es el, el, el estímulo que le están dando a la sociedad para que haga eso, ¿ok? Nada más el presidente municipal puede andar armado, resulta que entonces los ciudadanos no podemos ar andar armados, él sí, él sí puede, él sí puede andar con su chaleco antibalas también, ojalá y vendieran chalecos antibalas para todos los ciudadanos y entonces pues ya todo el mundo sale armado y listo para darse de balazos por ahí, ¿no? Esto, esto es una tontería, esto es una verdadera locura en la que nos están metiendo a la ciudadanía. En lugar de estar haciendo el trabajo serio que le corresponde, de planear la seguridad para el municipio, de organizar bien a la policía, insisto, los malos ayuntamientos, los malos alcaldes no construyen buenas policías, es imposible que lo hagan. Entonces, en lugar de, de, de, de estar trabajando en esto, Estamos distorsionando totalmente la función de un policía y la la es la distorsión de la, del cuerpo policíaco de Guanajuato, que de por sí tiene muchas carencias, pero bueno, no, ahora hay que ir a resguardar al alcalde que tiene ganas de videofilmarse en el centro de la ciudad vestido de, de, de comando militar. Este, realmente pasmoso, terrible. Y, y como dice Roberto, lo más increíble es que las fiscalías no funcionen y sobre todo la de, la de anticorrupción. Y en este caso es un caso de un delito penal, punto, y que no haga nada, pues van a mandar General. realmente una mala, una, una pésima señal para, para la población. Adelante, Pili, por favor. A ver, lo que dijo Carla se hizo muy acertado. Hace cuatro días acaban de ejecutar al hijo del alcalde de Celaya. Hace dos días salió Key Salazar y declaró. México vive una etapa de terrorismo y Guanajuato se lo empieza más. En Irapato hubo 20 tiendas de Oxford incendiadas. Incendiadas, señores. Hay terrorismo. Y este joven farsante que salga a la calle con esa actitud se expone, como dice Carlos, que dicho, a la familia guanajuatense, de una manera vil porque somos inocentes no cargamos armas no traemos armas los guanajuatenses. entonces cualquier gente de cualquier de la de cualquier rumbo para no decir nombres no, puede bajar y darte un balazo pues ya vieron el ejemplo del presidente municipal eso es el grande peligro Guanajuato está en la peor etapa de su historia de terror y el señor sale a hacer un elogio del terror eso es lo eso es lo que hay que consignarme gracias Gracias, Pini. Este Carlos. Oye, no nada más preguntando, preguntando a Roberto. Oye, Roberto, ¿ha habido alguna manifestación de rechazo a estas conductas por parte de alguna autoridad del gobierno estatal? No, de hecho, bueno, sí verifiqué. Se le preguntó a Sofía Huett, porque no olvidemos que se monopolizó la vocería en temas de seguridad en en ese servidor público. Es la única que habla. Álvaro Cabeza no habla, Samaripa no habla el gobernador tampoco, entonces todo va con Sofía Huet Y Sofía Huet, pues bueno, también ya nos tiene acostumbrados a algunas pifias. Ella lo que dijo es que no había un pronunciamiento porque no tenía toda la información completa. Fue lo que dio a entender. Entonces, bueno, dudo mucho que desde el Poder Ejecutivo Estatal o Fiscalía, o fiscalía Local exista algún pronunciamiento. Eh, el pacto de impunidad también tiene como elemento el pertenecer al mismo partido político. Entonces, el señor pues, está protegido por el poder porque estamos hablando del mismo partido en el poder. Entonces, no creo que exista un pronunciamiento porque ya pasaron algunos días y ya no lo hicieron. A esas alturas incluso el tema poco a poco va a ir perdiendo visibilidad, desgraciadamente. Bueno, quién sabe si pierda visibilidad, pero pues entonces habría que preguntarle a ese partido que es el que le brinda tal blindaje, pues cuál es su opinión por parte de los propios de la propia dirigencia del partido, ¿no? Claro, sí sí valdría la pena. No olvidemos nuestro bueno el señor presidente Lalo López Mares, en cuanto tiene oportunidad despotrica contra el Gobierno Federal. Si están haciendo malas cosas también el Gobierno Federal sí. Pero, a ver. pero no hay autocrítica, entonces. Pues sí, sí, vale la pena también decir, bueno, ahora volteamos a ver a nuestras autoridades locales, porque andan igual o peor que el federal. Sí, pero no hay autocrítica, ¿eh? desgraciadamente. Yo creo que hay que hacer un llamado a los partidos en general, sobre todo en este caso al PAN, para que la autocrítica la vean no como algo que le perjudica y va a, a reducir el número de votos, sino va a mejorar el desempeño de su partido, va a ser mejor partido si tiene autocrítica. ¿O cuál es el mecanismo para mejorar al partido? Hasta ahorita no sabemos, en el caso, yo no sé, del... cuál es un mecanismo para mejorar. Aparentemente no tiene y es muy grave, ¿no? Sí, Piri. A ver, Carlos Arce escribió, antier leí una, o ayer leí un artículo de, en Detona, espléndido artículo, impecable. Yo no pienso que los partidos políticos deben salir por votos deben salir porque tienen una obligación moral y legal ante los ciudadanos en este caso en Guanajuato el pan gobierna o, o por lo pronto este Edil es del Partido de Acción Nacional y tiene la obligación el partido en turno de salir a decir señores esto no es permitido en mi partido político ¿por qué? porque acaban de matar a un hijo de un compañero mío y este joven haciendo un elogio a este tipo de actitudes. Esta es la obligación moral. Te felicito, Carlos, por tu artículo de Tora. eh Gracias. Muy bien. Gracias. Sí, quieres. A, a ver, Lolita quiere hablar desde hace rato, sí. Gracias. Muy buenos días, licenciado Roberto Saucero Pimental, un gusto otra vez tenerlo aquí con nosotros. A todos mis compañeros de observatorio, igual que a toda la gente que nos sigue por, por Facebook Live, muy buenos días. Bueno, yo ya, ya, ya comentaron casi de todo, ¿sí? sobre todo este, de esta situación, y bueno, ya muchos comentarios acerca de lo mismo, para no redundar en lo mismo. Eh, pero sí me gustaría mucho eh, hacer una pregunta eh, al licenciado Roberto, y... A, aparte, bueno, pues mi comentario es que si nuestro alcalde no está haciendo funciones de alcalde, yo no sé qué está haciendo ahí, ¿sí? O sea, no tiene ningún caso que tengamos en el ayuntamiento un alcalde que no está haciendo funciones de alcalde, sino se la pasa haciendo TikToks, yo lo he dicho siempre, es un tiktokero, payaso, este, y aparte, eh, es barrendero, es este, el que recoge la basura, es, y ahora es es policía, él, él se siente sheriff y anda en su camionetota de sheriff, este, anda también este, visitando comunidades, haciendo videos, pues el señor que se dedique ahora que estuvo aquí lo de, lo de la película de filmando lo de las momias o la serie, pues se hubiera dedicado mejor a eso el señor, le sale muy bien sus disfraces de, de talibán y, y todo lo que, lo que hace, no es, no es propio de un alcalde, ya lo dijeron y es vergonzoso, tener un representante de esta calidad, que más bien no tienen calidad eh, en nuestro ayuntamiento. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de todo, todo el ayuntamiento, todos los que conforman el ayuntamiento? Si, y el, si nuestro alcalde es un payaso tiktokero, que es lo que hace, entonces, ¿qué se espera de los otros del ayuntamiento? O sea, hay gente muy honorable que, que, que resaltarlo, eh, que es que es, por lo general es la oposición y lo que siempre hemos dicho son el 6. Y el nueve, que le aplauden y le festejan todo. Yo no sé quién podría eh, o quién le está asesorando a este señor que eso es lo que debe de hacer. Él siempre se ha sentido policía. Eh, de, de hecho, le dicen el judí porque siempre quiso ser judí. Y bueno, eh, ese es mi comentario en cuanto a, en cuanto a, a, a lo que respecta de, de lo que estamos hablando y mi, mi pregunta este licenciado Roberto es acerca de si este señor ha tenido denuncias tras denuncia tras denuncia son acumulables y cuántas denuncias que usted tenga conocimiento hay de este señor porque bueno yo creo que ya eh, tres años anteriores tuvimos prueba y ahorita lo que va eh, de este pues ya está acumulando más de, eh, y me gustaría que la gente que nos está siguiendo supiera realmente cuántas este, denuncias tiene este señor eh, de acuerdo a su, a su conocimiento y, y bueno, este, qué se puede hacer si son acumulables para que la gente también conozca que no es el, la persona el adecuada para estarnos presidiendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a comentar de las que tengo conocimiento porque puede haber más que, que, que no, no estén en el radar. Bueno, los casos se acumulan cuando se, se derivan de los mismos hechos, cuando hay conexidad. Sí, si estamos hablando de hechos distintos, entonces las carpetas tienen que ir por separado. Aquí, por ejemplo, un caso de acumulación. Cuando va y corta la señal de cable, denuncia a la empresa, Megacable, y también denuncia al observatorio ciudadano de, de esta ciudad. Y entonces, como se trata de los mismos hechos, entonces ahí sí es procedente la acumulación. ¿Sí? Entonces, es una regla, la conexidad de, las, de, las, de los hechos. Si no es así, entonces cada carpeta va por separado. Ahora, de los que yo recuerdo, porque sí hay bastantes, a nivel federal se le denunció por el corte de cable que se ataque a las vías de comunicación. Y fíjense que algo bien interesante. Hice un experimento en esa época y promovió un amparo contra la orden del alcalde de cortar la señal de Internet porque hoy día en el artículo sexto constitucional se establece que ya es un derecho humano de los mexicanos el tener acceso a las telecomunicaciones, a las redes. Es decir, la internet ya para nosotros que nos volvió una necesidad. Entonces, promoví mi demanda de amparo y se admitió, se admitió la demanda de amparo contra la orden del alcalde de cortar la señal de internet. Le piden el informe justificado, es decir, el juez de distrito, el juez federal le dice... Alcalde, están denunciando que tú hiciste, están señalando que tú hiciste que tú cortaste o diste la orden de cortar la señal. El alcalde de rendir su informe dice que nunca dio la orden. O sea, veamos el cinismo, ¿eh? Dicen, no, yo no di ninguna orden. El juez me requiere, pues, te están negando el acto, ¿qué vas a hacer? Pues le llevé los videos, le llevé los, las, la, las publicaciones de periódicos, y los videos de Facebook y de YouTube que encontré. Y aún así, eh, el presidente municipal se sostuvo en esa, en esa postura, negar los hechos. Él no hizo nada. El juicio se sobreseyó. Desde mi punto de vista, había una total falsedad en sus declaraciones. Entonces, fui y presenté también yo una denuncia en la Fiscalía General por un delito especial que está en la ley de amparo. A la autoridad que falta la verdad en un juicio de amparo, ¿se le puede sancionar penalmente? Bueno, la carpeta ahí está. Entonces, digan, de ese mismo evento tenemos dos denuncias. Luego, a nivel local, a nivel de la Fiscalía Anticorrupción, de las que recuerdo, uno, el tema del uso de la patrulla para ir a ver un partido de fútbol. El tema de la compra de calzado escolar, si recuerdan, también se gastaron cientos de miles de pesos en los zapatos para niños de primaria que duraron menos de un mes y fueron contratados a sobreprecio con una, una, un fabricante que ni siquiera era del estado de Guanajuato. Aquí en León tenemos, tenemos muy buenos fabricantes zapatos y creo que se había ido hacia el sur a comprar ese calzado. También se le denunció por eh, el hecho de, de seguir eh, eh, contratando publicidad con, con una empresa de aquí muy local de tele, de de canal por cable, a pesar de que esa empresa trae un, viene arrastrando un adeudo de 125 millones de pesos que no se les ha cobrado, es decir, no le cobra a la empresa y a su subsidiaria, que es el canal, le sigo dando contratos año con año, año con año. Eso también es un delito local, bueno, es un delito en el código penal, se denomina uso indebido de de atribución facultad. Por ahí la, la regidora Paloma también presentó algunas denuncias de las que tengo conocimiento relacionadas con la mala administración de, de las momias. Es decir, de todas esas denuncias, ni una sola, ni una sola ha pasado a la autoridad judicial. Entonces, eh, pues sí, puede uno hasta desanimarse, pero esa es la realidad en sus autoridades. Roberto, esa es la realidad, sí. Me, me recuerda de alguien que dice... A mí no me vengo con eso, que la ley es la ley. Así está este cuate. Me recuerda, actúa igualito. Es una copy-paste de lo que estamos viendo a nivel nacional. Actuando, ya me imagino, Carlos, que siempre que saca el 9-6, los 9 que están a su favor, saquen sus pistolas de agua en el salón de Cabildo y lo pongan arriba en el historia como el viejo medio oeste, porque a ese mismo vamos a llegar con lo que acabas de decirnos, ¿no? Es correcto, o sea, si sí hay impunidad. Ya y las autoridades no están funcionando. El tema es, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es sencilla. ¿Qué podemos hacer con esa autoridades? Sí. Sí, Carla, por favor. Gracias. Sí, bueno. Eh, en una de las... de las eh, entrevistas al periódico que el alcalde dio, retom retomando un poquito lo que decía Lolita de que la hace de todo y a nada le atina, ¿no? eh, él decía que su abuelita le dijo que si vendía pollo, se embarrara de pollos, pues, señor, usted es alcalde, embárrese de la Ley Orgánica Municipal, embárrese de la Constitución Mexicana, embárrese de las leyes que emanan de ahí para que vea, entienda que lo que está haciendo está muy mal, no es pollero, señor, no es policía, no es barrendero, no es de personal de limpia, es el alcalde de la ciudad de Guanajuato. Embarrese de lo que se tenga que embarrar para entender su posición y su, su postura, porque ya basta, de verdad, ya basta de sus ridiculeces. Por otra parte, a la esposa, este mensaje va para la esposa. El 9 de agosto subieron un video en el río Guanajuato en el cual llamaba a los guanajuatenses tercermundistas. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo con su proyecto estúpido de las momias. Déjeme decirle, señora, que sí, efectivamente somos tercermundistas porque vivimos en México y sí está catalogado como un país tercermundista, pero lo que usted hace es un clasismo que lejos, lejos de sus aspiraciones políticas que tiene para llegar a ser la siguiente presidenta municipal, la separan de ello. Porque aunque usted se quiera hacer la graciosita con su esposo, sabemos sus intenciones y no nos insulta. Se, me parece una manera tan corriente, de verdad, de, de referirse hacia a la gente. ¿Con, ¿Con qué finalidad? Quisiéramos saber con qué finalidad. ¿Va a estar clasificando y calificando a la gente solamente porque no estamos de acuerdo con sus tonterías? O sea, ya no nada más es el alcalde, ya es la esposa también que le da vuelo a la hilacha y que también se suelta y se revienta contra los ciudadanos. Creo que también debemos de poner un alto como ciudadanos para que ya se callen la boca y para que ya dejen de estar, porque nos ponen calificativos de todo, entonces ya basta, ya basta. ¿Dónde está la libertad de expresión de nosotros? Porque entonces cada acto que nosotros hagamos, que no les parezca a ellos o que no les convenga, vamos a tener un adjetivo que nos den. Creo que creo que también eso ya debe de, de parar, compañeros. ¿no, ¿No consideran lo mismo? Pues sí. Yo creo que Guanajuato Capital no se merece este presidente municipal. Y, y lo que hacemos un llamado es a que el ayuntamiento es decir, los regidores y síndicos, pues le pongan un hasta aquí a, al alcalde, ¿no? Porque es su responsabilidad, de todos, no solo de él, el gobierno municipal. Sí, Malena, por favor. Oye, perdón, Memo, este, yo voy a tener que retirarme, me despido de ustedes y los sigo escuchando. Bye. Gracias, bye. Yo, yo creo que Tendríamos que concluir los temas de seguridad para, por respeto a Roberto y después pasar a otros temas, ¿no? Este, no, de verdad, este, porque porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Y hay muchas cosas que criticar, como por ejemplo, que ahorita Samantha se ostente en, las, en, en representación del presidente municipal en eventos del ayuntamiento, Perdón, por eso hay síndicos y hay regidores y hay sentimientos dentro de un ayuntamiento. Oye, ¿cómo es posible que tú seas el primer síndico y en lugar de mandarte a ti en representación en un evento oficial, vaya la esposa del presidente del DI, eh, de DIF, la, la Samantha Smith, para eventos públicos representativos del ayuntamiento? Pero bueno, eso yo quisiera que Lolita, que termináramos con los temas de de Roberto porque pues es nuestro invitado súper especial y creo que, que vos vamos a concluir ¿No? Ese tema. Bueno pues sí, respetemos el tiempo Roberto. Estoy a sus órdenes. Sí. Vamos a oír que hay, las reacciones de quienes están siguiendo esta sesión eh, con, con, a través de la, de la lectura de Lolita de, para que escuche Roberto la retroalimentación de nuestros seguidores por favor. Lolita, si es tan amable. Abre. Lolita. Lolita, abre tu micrófono y ya. Perdón, perdón. Sí, ahí voy. Ok. Paloma Robles Lacayo, está dando un saludo y los buenos días. Ober Boe, Bolena dice: Buen día. Se ha demostrado que el alcalde es una persona con problemas mentales serios que expone a la ciudadanía y a él mismo es un peligro y maldad para la sociedad requiere ser demandado penalmente eh, pues es un individuo susceptible de realizar una psicopatía contra la sociedad Micaela que ese gobierno dice saludos, excelente eh, pone manita arriba igualmente Micaela eh, o ver, vuelve a, a decir mi pregunta es ¿Quién va a levantar la denuncia? ¿El ayuntamiento? ¿La sociedad? No sé si quiera contestar, licenciado Roberto a esta pregunta Al ser una conducta oficiosa no se necesita ni siquiera que alguien denuncie, es decir, el Ministerio Público se se entera y si tiene voluntad puede iniciar inmediato la denuncia, pero tampoco hay que esperar a que actúen de esta forma. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano puede hacerlo. Tenemos el derecho. No más la cuestión es, pues hagamos algo. Pero sí, no hay una legitimación para ir a denunciar. Ok. Luis Esteban Garza de la Parra dice, yo creo que la responsabilidad recae en el gobierno federal, que no ha combatido el crimen organizado, no solo en este municipio, sino en todo el país. Eh, Leonora Villegas dice, buen día Nena tocó un punto muy importante mientras el alcalde realice operativos entre paréntesis como descuelgue de está poniendo en riesgo a los mismos elementos de seguridad y a los ciudadanos, Luis Esteban Garza de la Parra dice, no investigan a los narcotraficantes menos a un alcalde eh, Luis Arce, si el alcalde no pudo tramitar un permiso para el mercado que pretendía hacer Serí, ¿Sería capaz de tramitar un permiso de portación de armas? Es pregunta, incluso ya vimos que no. Era, no era un arma, este, de verdad. Eh, bueno, sí de verdad, pero no. Era una pistolita de agua. Leonora Villegas, eh, bueno, eso es lo que dice él. Eh, dice, es realmente triste que los ediles panistas no se hayan pronunciado sobre el asunto. Es triste que se sientan amarga, amagados por un payaso, es inaudito que tengamos un pres, una, en presidencia a quien juega a ser alcalde, y como dijo Yahaira gasca reportera de PopLab, es el peor papel que hace, ya lo comentamos, Luis Arce, el alcalde también cometió el delito de usurpación, un, perdón, us, usurpación de funciones públicas, al tomar funciones policíacas, sin serlo, debe ser sancionado por tal motivo. Ober Bolena, el alcalde Navurro, perdón, Navarro está acostumbrado a mentir sintiendo el apoyo y espaldarazo del Estado y su colusión mafios. Ya es el momento que lo traten psicológicamente de sus traumas y psicopatías mentales. Ober Bolena vuelve a comentar, no soy Nostradamus, pero puede darse el día que ese alcalde de un día genere algo parecido a una masacre en Texas. Luis Arce, queda en evidencia que, que uno de los principales problemas de la seguridad es que la mayor parte de ya se me trabó, la mayor parte de, de, de los alcaldes no saben ni conocen eh, del tema e imponen sus criterios y conveniencias, como ejemplo, se tienen las payasadas de su alcalde. Mario Rodríguez Llebra. Saludos a los expositores. Leonora Villegas. Lolita, es evidente que Navarro no tiene asesores. Pues sí tiene, y les pagan, y les pagan bien. Pero más bien, ¿qué tipo de asesores tiene? Luis Esteban Garza de la Parra. Pues nomás vean a quién tiene en el jurídico del municipio, al que fue síndico en el ayuntamiento anterior anterior, con dudosos antecedentes en la UG, el susodicho a su cuñada, ¿qué asesoramiento quiere que le den? ¿Ven? ¿Ven? Pero ven que si sí tienen asesores, que no sean los idóneos, pues esa es otra cosa. Eh, Luis Arce, la seguridad es resultante de varias estrategias que confluyen en una consecuencia. La seguridad debe iniciarse bajo principios de predicción y prevención. Leonora Villegas, como dijo, como bien dijo el maestro Rogelio García, en Guanajuato tenemos un presidente, Luis Esteban Garza de la Parra, están compitiendo con Samuel García y su esposa, hombre entiendan, por eso los tiktoks y videos, etcétera, etcétera. Eh, Luis Ar... en un este en un momento en que la seguridad es crítica en la capital de Guanajuato, las acciones estúpidas no deben tener cabida, no debe tolerarse, se debe tener una reacción de cero tolerancia. Luis Esteban García de la Parra, no más un detalle, señora Piñón, el que se lleva se aguanta y si en este foro se le ponen calificativos al alcalde, pues le dan todo el derecho que también los califique. Digo, hay que ser parejos. Paloma Robles Lacayo. Y no hay que olvidar que el alcalde no, no iba solo, sino con, el, con la presidenta de la Comisión de Seguridad en su recorrido con el arma. No, Paloma, este, Mariel, Mariel es la que siempre anda, eh, yo creo que más que su esposa. Su esposa hace otro tipo de, de eventos. Eh, bueno, porque Mariel aparece en los videos donde barre donde hace los recorridos este, Pero donde está Lolita, la, cosa, de... la cosa ahí es que es la presidenta se supone de la comisión de seguridad y tránsito y la pregunta es ¿por qué cuando es algo mediático sí, sí está ahí Mariel pero por ejemplo en los trabajos ciudadanos por ejemplo en lo de tránsito y movilidad y servicio de transporte nunca se ha presentado entonces Realmente vemos que es, es todo mediático, no les importa la ciudadanía y ese es el punto y es mi comentario anterior, igual la señora, la esposa del alcalde, se la pasa paseándose con él en eventos que no le corresponden, pues para proyectarse porque ya sabemos las intenciones políticas que trae. Así es, Carlita. Bueno, Leonora Villegas dice, gracias al licenciado Saucedo, excelente exposición. Paloma Robles Lacayo, les informo que Navarro dice que... Mariel le asesora, pues con razón. Enrique Avilés, perdón, perdón por la risa, pero pues bueno, eh, eh, qué barbaridad. Enrique Avilés Rodríguez dice, si la pistola era de verdad, no solo cometió un delito, sino que bien pudo meterse un balazo en, en una de sus cuatro patas. Moisés Ibarra. saludos a los panelistas y a todos los que vemos el presente foro. Mario Segoviano, Navarro es un excelente payaso, da pena tenerlo como presidente municipal. Hasta ahí los comentarios. Tu reacción es el licenciado Saucedo. Muy bueno, pues bueno, creo que hemos abundado y sobreabundado en el tema y pues la coincidencia es precisamente que le falta seriedad al alcalde, le falta capacitación, y, y le faltan, yo no dudo que, que haya asesores buenos, ¿no? El problema también es, les hará caso a sus asesores, porque también eso es muy típico de nuestros alcaldes, ¿no? Que sí. puedan tener quien les esté diciendo cómo hacer las cosas, pero rara vez acatan las recomendaciones. Entonces, pues, bueno, ojalá, ojalá y a partir de este señalamiento el alcalde pueda rectificar su, su actuar. Muchas gracias, licenciado, por tu participación con nosotros. Por supuesto que puedes continuar, vamos a cambiar de entonces de tema, para que Marilena nos platique del caso de, de la casa que se está cayendo en cinco señores. Bueno, aprovecho para despedirme y agradecerles y seguimos en contacto. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Hasta Muchas pronto. Gracias. Bueno, este, gracias, Roberto, y bueno, volvemos al tema. Pues resulta que esta semana, para, para, pues para ponernos en contexto, eh, hay un callejón pues muy conocido aquí en Guanajuato, que se llama Cinco Señores. Es un callejón que, que queda, bueno, ahí en, en el centro de la ciudad. y el tema Porpositos, por por sí, sí, perdón. Porpositos y ahí queda, ¿no? En el 2019 hay un árbol de 20 metros que desde el 2019 estuvieron este, los colonos, los de la Asociación de Colonos y todos esos denunciando que querían en protección civil, primero en protección civil, que, que les ayudaran a, pues, a talarlo porque era un peligro. Desde el 2019 se hace caso omiso, les dicen, sí, sí, sí, el alcalde sigue haciendo eventos los de protección civil distrayéndolos, o sea, lo grave de esto lo que quiero que entienda la ciudadanía no es estar neciando por neciando el alcalde y, lo, y el ayuntamiento son, no son ejecutores pero sí son los que el, cada quien tiene su puesto no entonces si el alcalde sigue distrayendo de sus chambas a los de protección civil porque hace eventitis o hace todo, entonces los de protección civil también los entiendo, en la dirección de protección civil no son más de 10 pers personas las que los integran entonces, no dan abasto, es una dirección que debería de estar más fortalecida, sobre todo por el tema, y eso sí lo sé perfectamente, por el tema ahorita de, de todo lo que está sucediendo, el agua, el COVID y todo, y Protección Civil nunca se ha, nunca se ha este, fortalecido. Bueno, entonces, resulta que, para no hacerles el cuento largo, a raíz de, del 2019 todavía... Hace cuatro días antes, o sea, hace 15 días aproximadamente, los colonos fueron a presidencia municipal a decirles, oigan, está lloviendo, ayúdenos, metieron un documento ante la dirección de, de, este, de desarrollo urbano, también no les hizo caso, y pues ahora que ya se cayó el árbol, Ahora sí, y aplastó varias y dañó varias, en este caso cuatro viviendas, que ahora los de protección civil, quieren, digo, los, los del ayuntamiento, los de, les piden un peritaje para demostrar que realmente fue el árbol y no fue el, el deterioro natural de las casas. Bueno, lo grande para no hacerlo... El... Tu micrófono, tu micrófono, Malena. Tu micrófono. Ah, ya. Se está hablando de la omisión otra vez del ayuntamiento, de que los traten, los trataron de convencer a los mismos colonos de que firmaran de que deslindaran al ayuntamiento de cualquier acción legal. Lo cual es gravísimo, es gravísimo la omisión, es gravísimo que traten de incitar a los ciudadanos a que firmen documentos. Este, yo les comentaba que voy a buscar al presidente Colonos, que dicho sea de hecho, ya ha hecho algunas declaraciones, yo estuve investigando todo esto al respecto, para que en el próximo programa dé su punto de vista porque es muy grave lo que está pasando, o sea, ¿cómo es posible que ahora ahora sí ya fueron todos los de protección civil, ahora ya fueron todos los directores de eh, servicios públicos municipales y es, este, me di la tarea de subir al callejón y darme cuenta que hay muchas, este, también en, esa, en, esa misma, en ese mismo callejón, muchos... Este, eh, construcciones que ya se van a venir abajo, digo no soy arquitecta pero pues tengo sentido común y veo varias propiedades que se van a cayendo, entonces pues ahí está otro tema muy importante de analizar, de ver otra omisión de, del presidente municipal por andar jugándole a la policía, de estar distrayendo a todos los directores para que lo cuiden y para que le estén cubriendo todo su eventitis y hay que tomar cartas en el asunto como observatorio y verlo, o sea, porque sí está grave lo que está sucediendo. Y ahorita vienen las lluvias, la invitación, en lugar de que hagan campañas para que la gente no tiren basura, para que la gente se están distrayendo en otras cosas. Y ahorita ha llovido muy fuerte y por lo visto va a seguir lloviendo. Entonces, este guanajuato es una ciudad muy antigua que van a seguir sucediendo estos y que Protección Civil... No, los, sí los defiendo un poco, porque no dan abasto, son 10 ciudadanos en protección civil Y bueno, yo... Eh, eh, quiero, a ver, Carla, por favor. Sí. sí. Bueno, esta es la historia que se repite en muchos callejones. O sea, ahorita, pues evidentemente y desgraciadamente sucedió en el callejón de Cinco Señores, pero pues te puedo decir que aquí en el barrio, por ejemplo, tenemos también desde hace muchos años eh, poniendo denuncias acerca de una barda también muy antigua donde es un riesgo latente para los transeúntes. Ahora, recordemos la responsabilidad, tú decías, no es responsabilidad de, prote de protección civil. Sí, no, nena. ¿Por qué? Porque hay, eh, hay estudios, incluso, donde se han hecho mapas de riesgo que ni siquiera están en el atlas de riesgo, que hace tres, dos administraciones se pagó más de cinco millones de pesos para que eh, tuviéramos un atlas de riesgo municipal. ¿Y sabes qué es lo único que tenemos en ese atlas de riesgo? ¿No? Bueno, te voy a decir gasolineras y las descargas del, del um, Servicio Geológico Mexicano de algunas zonas de falla, de algunos caídos, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, zonas de inundación no están. Ayer o antier se inundó también el, el libramiento Eucario Guerrero, eh, Parte, pues, por la mala infraestructura, por las, la mala planeación que hay en la ciudad, la basura que todos tiramos. Todos somos corresponsables, pero sí hay una gran responsabilidad del ayuntamiento de no tener planeación y volvemos a lo mismo. Mientras no exista planeación, pues, no vamos a poder generar un, generar un mapa de riesgos que sea asertivo y que realmente ataque todas esas zonas de vulnerabilidad y de riesgo para la ciudadanía. En todas las casas o en la mayor parte de las casas del centro histórico, que son del siglo XVI, siglo XVII, pues están estos riesgos latentes y no se les ha puesto atención. Ahora, muchas de las veces, eh, protección civil, aunque, aunque ellos vengan inmediatamente porque han venido, por ejemplo, aquí para algunas cuestiones de, de riesgo, eh, ahí es quién es la autoridad eh, responsable para remover ese riesgo, porque Protección Civil si sí viene y, y dice, ah, mira, pues aquí hay un riesgo alto, este, se turna a todas las otras oficinas que les corresponde mitigar ese riesgo, y entonces ahí hay una, una omisión muy grande, no tanto de Protección Civil, sino de obra pública porque pues ellos también son los que deben de estar allá al pendiente, o sea, de cuando se cae una casa, de cuando se cae una barda, incluso ayudar entre, entre por ejemplo, parques y, ser, y jardines, pero con obra pública para la remoción de un árbol, si el árbol está muy grande, a lo mejor si es un árbol que está catalogado como una especie en riesgo, pues a lo mejor hasta Semarnat tiene que, que intervenir, pero no hay esta vinculación entre pues entre instituciones y no hay, ¿por qué? Porque no hay planeación simplemente por eso, entonces sí es una omisión muy grande del ayuntamiento porque la, la planeación debe de venir desde ahí y pues esto no es nada más que el resultado de lo que no tenemos, una buena planeación y no hay, no hay atrás de riesgo y que desgraciadamente va a seguir sucediendo. Muy bien. Ahora el problema nada más es la deslindación del municipio, o sea, el municipio quiere quitar su responsabilidad, yo entiendo a los colonos, o sea, ellos dijeron, ellos están en todo su derecho de ir a decirles, oiga señores, nosotros les avisamos, entonces el que nosotros, no, el que el ayuntamiento no tenga un de ese no lo, no lo, no, no le quita la responsabilidad de lo que hizo, perdón, pero es que creo que se fue en mi internet. Sí, tienes toda la razón, o sea, eh, ahí sí hay mucha omisión de parte de las direcciones, pero son son direcciones municipales, o sea, son problemas que, que por atribución del artículo 115, el municipio es quien debe de tomar eh, pues cartas en el asunto, ¿no? y desgraciadamente sí, no lo hacen, y completamente de acuerdo, o sea, los colonos pues sí están sufriendo ahora las consecuencias de un mal gobierno nuevamente. Pues este Yo quiero aprovechar este asunto de cinco señores para recordar a, a los compañeros del Observatorio Ciudadano que uno de los objetivos del de observatorio es promover la participación ciudadana. Y entonces voy a invitar a aquellos que quieran exponer la problemática de sus eh, comunidades que se contacte por nosotros, nos manden eh, sus eh, eh, propuestas de participación en estas sesiones de los sábados, para que una vez que revisemos quiénes quieren exponer, escojamos aquellas que se vean más eh, globales y que planteen la mayor cantidad de problemas de cada comunidad. Para que efectivamente el observatorio se vuelva un dialogador con más ciudadanos, no solamente las iniciativas que hemos tenido hasta este momento, sino que ahora sean los ciudadanos quienes digan yo quiero hablar de mi comunidad Santa Teresa o de las Teresas o de San Garro, o de, de cualquier comunidad. O sea, hay más de 100 comunidades, o sea que eh, tendríamos pues, varios eh, años para poder este, atender a todos. Así que, por favor, los que quieran eh, participar en, en el Observatorio Ciudadano, eh, dándonos a conocer la problemática de sus comunidades, con mucho gusto la recibimos y a todos les vamos a contestar, eh, ya sea que sí o que no, en fin, la respuesta que se considere pertinente por parte del observatorio. Este, no sé si eh, eh, quieran que agreguemos algo más por el día de hoy, este, si no vamos a oír a ver si hay más eh, eh, eh, retroalimentaciones de los que nos siguen, Lorita. Y si no, pues hasta aquí terminamos, ¿no? Sí, hay hay, este, hay dos comentarios más, Memo. Sí. Perdón, son tres comentarios más. Adelante. Cuatro, cinco. Eh, eh, Ober Belena, Bolena, perdón, le responde a Paloma Robles dacayo que dice que que ella sabe que la asesora es Mariel y, le, y él dice, es increíble, un tonto asesorado por otro igual, eso es lo que hay, nada. Fátima Ordóñez está viendo el video, Orlando Palacios Méndez dice, saludos a todos, miraré la repetición porque hoy sí, me imagino que hoy sí no, no alcanzó a, a verla, eh, aquí está. Dice, porque hoy sí me lo perdí. Orlando Palacios Méndez dice, iba a comentar del arma que portaba Alejandro Navarro, la cual se denota su prepotencia y sus ocurrencias de violar la ley y después justificarse. Leonora Villegas dice, Carla, retomando el tema de Samantha Smith, concuerdo contigo en que ella no tiene facultades para ser representante del alcalde en un evento estatal de contralores. Durante los mandatos de su marido, su papel se reduce a acciones de beneficien beneficencia pública. Perdón, perdón, perdón, perdón, si me mueve esto ¿no? sí. de, de beneficencia pública. Entre paréntesis, dice, como en antaño, decadente. Ahora quiere hacer presencia hasta en la sopa, solo... En busca de la candidatura. Si alguna vez tuvo oportunidad, ahora se desmorona por las ocurrencias y mal gobierno de su pareja. Ella tendrá que asumir el daño colateral. Eh, Juan Campos, lo dicho, vergüenza de alcalde. O sea, hashtag vergüenza de alcalde. Adriana Pinana Guerra. Muy interesante la participación del licenciado Roberto Pimentel. Son los comentarios que hay, Memo. Muchas Oye, gracias. Vemos, yo quisiera a, este, hacer un último comentario. Imagínense nomás lo que está pasando en el ayuntamiento, que la tesorera del ayuntamiento les niega la información a los, a los miembros del ayuntamiento. O sea, eso para mí… Dicen tanto que hay transparencia, que somos, que la presidencia municipal tiene condecoraciones en transparencia. El que nada debe, nada teme. O sea, hay que parecer por ahí y hay que observar muy bien qué va a pasar con la tesorera. Entra el dinero y nadie supo, nadie sabe qué es lo que está pasando y los mismos miembros del cabildo. Eso es gravísimo. Y ahorita, pues lo estamos viendo que incurren en violaciones una y otra vez, que, los, que la oposición está haciendo su trabajo, pero pues no les alcanza. Entonces, hay que, hay que observar bien qué es lo que va a pasar con la tesorera. Bueno, este la tesorera debería de ser respetuosa con la autoridad. La autoridad es el órgano colegiado y claro, sus miembros, cada uno merece respeto, por lo que ella no puede imponer nada al ayuntamiento, es una trabajadora del municipio, ella no es parte del órgano de gobierno, la ley orgánica no habla de la tesorería del ayuntamiento, habla de, del síndico, de los regidores y del la presidente, la, la tesorera no es parte del órgano de gobierno. me mueve un nuevo comentario y, uh, Adriana, gracias Adriana Pinana Guerra dice Samantha ya está en campaña para el 24, espero el pueblo piense bien su voto y no se venda por un calentador solar o un tinaco Navarro la mete hasta en los frijoles, me imagino que Samantha <ríe> ese es el último comentario eh, sí. no sé si, si supieron también acerca de de, de lo que pasó en Exhacienda no. en el Mineral de, de la Hacienda, en Mineral de la Hacienda también hubo una manifestación de, de, de, de colonos sí. este donde se manifiestan porque, no, no lo tengo bien investigado, pero fue uno que sacaron también, que se están manifestando porque tenían un, este, un, un espacio comunitario, lo, lo limpiaron, lo remozaron, y lo tenían bien y llegó un personaje que trabaja en obra pública eh, creo que es obra pública si no mal me equivoco, si no corríjanme este, donde él dijo no, pues yo quiero aquí mi oficina se los quitó y ahí aparece ya la oficina este, de, de este señor, eh, también hay que investigarlo bien porque pues, no, están muy molestos porque les quitaron ese espacio y nada más porque el, el señor Señor es eh, eh, vive vive ahí mismo en la colonia, pero él dijo yo no me quiero desplazar tanto, entonces este como posesión de de, esa, de de ese centro comunitario y ya, ya puso ahí las oficinas, entonces qué terrible terrible todo lo que se está haciendo. Pero Lolita creo que ahí sí si las van a respetar el espacio, ¿eh? parece que ya o sea los los ciudadanos se organizaron protestaron fueron a presidencia municipal a, a reportar la situación, y al parecer sí les van a respetar eh, su espacio y va a seguir como un centro comunitario. Entonces, es otro gran ejemplo de cómo como sociedad organizada sí podemos cambiar las situaciones, y es una forma también de alentar a los otros ciudadanos a que no se dejen, o sea, que no, no, aquí no hay, no hay oligarquía, aunque pareciera que sí, <ríe> pero por el comportamiento de nuestro alcalde, la verdad es que es, es, es una democracia y, y entre más participemos los ciudadanos, pues menos eh, cosas malas van a tener menos margen para poder hacer cosas malas. Entonces, pues sí, es una invitación. Y, y qué bueno, felicidades a todos los ciudadanos que se manifestaron para exigir ese espacio que pues les pertenece a ellos, ¿no? No a un, no a un funcionario, como tú dices, Lolita. Ah, ok, sí. qué bueno, qué bueno, este, qué bueno, me da, me alegra escuchar esto, Carla, porque sí, este, no es posible que quieran hacer eh, lo que les, de, les venga en gana, ah, inclusive no son, no son este, eh, miembros del ayuntamiento, son, es un director de X área y no puede porque ser director no puede eh, tomar posesión de esto, y me da mucho gusto lo que estás comentando, y, y fíjate que hay un, un comentario también de Juan Campos que dice, la única forma de acabar con estos políticos es que la ciudadanía salga a votar, efectivamente eh, Alejandro Navarro dice que arrasó y que votaron este, por él no sé cuántos veintitantos, pero no somos veintitantos eh, no, no, somos este, no veintitantos así es entonces, sí es necesario, sí es necesario que salgamos a votar, todos los que tenemos la obligación y el derecho, porque son, son las dos cosas, es un derecho, pero también es una obligación, para que no tengamos esto, no, no estemos eh, viviendo estas consecuencias de un mal gobierno por veintitantos mil habitantes que votaron a favor de este señor, que no es mayoría, que, que no mienta, no es mayoría, porque no es mayoría, eh, tendría que ser, si somos ciento y tantos, siento que... La parte, Exactamente. Cuando, cuando Entonces, no es, no es mayoría, pero es eso, la abstinencia eh, de, de la gente que no sale a votar, que es un derecho, lo vuelvo a repetir, un derecho, pero también una obligación de, de salir y votar por lo que queremos. El dice el dicho, el pueblo tiene el, el gobierno que se merece. Y, y eso, lamentablemente, para los que sí cumplimos con nuestro derecho y nuestra obligación, es muy triste porque nosotros no queríamos, ya habíamos tenido tres años de experiencia con este señor tiktokero y no queríamos tener ahora lo que se está viviendo en este momento. Entonces, sí, bueno qué bueno que Juan lo expuso, gracias por el comentario y volverlo a recalcar nosotros como observatorio que la gente salga, salga y vote por la mejor opción. Que se fijen cuál es la mejor opción. Nosotros dimos dimos aquí este el perfil de cada uno de ellos y les estuvimos diciendo de tanto de los presidentes como de los primeros este cinco cinco regidores eh, o tres de, de cada de cada partido estuvimos dando aquí este cuáles eran sus sus perfiles de cada uno y y bueno la gente podía haber salido y votar por la mejor opción. Gracias mi comentario. Me ya bien. rebasamos entonces la hora y media de esta sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y agradezco a todos ustedes su participación y a quienes nos siguen también por internet y hasta aquí llegamos en esta sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato del día 20 de agosto del año 2022. Nos vemos dentro de ocho días en punto de las once de la mañana. Muchas gracias, hasta pronto. Memo, antes, Memo, antes de que cortes, Memo, antes de que cortes, sí. perdón, hay una pregunta. Está preguntando Daniela, a ver, Daniela, el Noriega dice que ¿dónde está la transparencia? O sea, no sé qué se refiere, si es la, el lugar donde se encuentran este, las oficinas de transparencia o está haciendo como una reflexión de que no hay transparencia. Efectivamente, no hay transparencia. Y es eso. Gracias, sí, Memo. Y, si son, es y si son las oficinas están en, en frente de eh, la iglesia de San Sebastián, aquí en antes de llegar a, a Embajadoras, eh, sí. creo que era la casa de Juan Silvetti, eh, en una de esas casitas, ahí está la unidad de transparencia. Pero Enfrente solamente de, es por citas todo se hace se va a vía electrónica y únicamente si te van a otorgar alguna información, te, te llaman a la cita para que vayas a recogerla. Sí, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, que tengan una feliz fin de semana. No, hasta pronto.